¿Qué dirías que sería la clave de generar una cultura empresarial que te lleva al crecimiento y al éxito? Sí, mira, es ser honesto, ser transparente, comunicar bien de forma muy clara, es gestionar bien las expectativas también y, para mí, uno de los pilares de, la, de generar esta confianza que permite luego una empresa escalar es demostrar vulnerabilidad. O sea, te estoy aquí diciendo que cuando yo era director de humanos tenía dudas la parte de legislación laboral a mí me costaba mucho pues nada como levantar la mano y decir me ayudáis y esto lo puedo hacer dentro de la empresa también y si no tengo pues lo busco fuera pero es un tipo de problema yo en Iron hack no soy la mejor persona haciendo eh, todo tipo de cosas. Bienvenida, bienvenido al podcast de Product Hackers. Soy Lucas Francés y hoy tenemos con nosotros a Tiago Santos, director general de Ironhack en España y Portugal. Ironhack es una escuela de programación intensiva con campus en ocho países que ha ayudado a transformar la carrera de más de 11.000 alumnos en profesionales del sector tech y que ahora trabajan en empresas como Google, Visa, Uber o Telefónica. Además, Tiago ha fundado y dirigido varias empresas, aunque quizá lo que más le caracteriza es su pasión por los recursos humanos. Es profesor, Top Voice de LinkedIn y Keynote Speaker. Bienvenido, Tiago. Un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Es un placer estar con vosotros aquí hoy. Qué guay. Y también nos acompaña Javi Nieto, que es quien lidera nuestra escuela de Growth. ¿Cómo estás, Javi? Muy bien. Muchísimas gracias por, por dejarme un hueco en esta entrevista que... Que como responsable de la Escuela de Product Hackers estoy encantadísimo de poder hablar con Tiago. Qué bueno, Acá. qué bueno. Pues mira, vamos a empezar de una forma un poco más personal. Venga. Queremos que. Ya, ya te he introducido de la forma más como con, con decoraciones. Y de sí, sí ahora, ahora queremos que, que nos cuentes quién es Tiago Santos. Tiago Santos, oye, Tiago Santos es una persona apasionada, una persona innovadora, divertida, alegre, ultra positiva. Y eh, aquí le encanta poner personas en contacto, transformar la vida de las personas, compartir y recibir muchísimo. Y por eso estoy aquí hoy también, porque estoy seguro que no solo voy a dar, sino que voy a recibir también de vuestra parte. Pero sí, así me definiría yo, un, un conector de personas muchas veces, un transformador de vidas, un líder que le gusta motivar y, y, y llevar al máximo exponente sus equipos. Qué bueno, qué gusto de presentación. Y de hecho, creo que vamos a tener muchas cosas de las que hablar interesantes porque Ironhack al final es una escuela y Javi y yo estamos metidos hasta las trancas en la escuela de Product Hackers, así que va a haber, va a haber conversación interesante. Y guiando en la conversación por ahí, eh, vamos a poner en contexto a nuestra audiencia, ¿no? He eh, un poco qué es Ironhack, pero cuéntanos tú, ¿cómo, cómo es Ironhack? ¿Qué es Ironhack? Y bueno, oye, voy a hacer mi presentación de Ironhack, cada presentación es diferente. Ironhack sí es una escuela, como bien has dicho, pero yo diría que es más que una escuela. Al final, eh, es una escuela como no estamos acostumbrados a ver la escuela, ¿no? Es eh, un espacio, sea físico, porque tenemos campos físicos, como has dicho, en diferentes países, o un espacio virtual donde personas que quieren transformar sus vidas eh, se reúnen para poder adquirir las habilidades que necesitan hoy en día para triunfar. ¿Qué habilidades son esas? Pues las habilidades digitales, ¿no? Son los perfiles que las empresas están buscando. Nosotros tenemos cuatro bootcamps, desarrollo web, diseño UX-UV, análisis de datos y ciberseguridad. Estas son competencias que todas las empresas necesitan hoy en día y al final la mayoría de personas que nos busca, nos busca no solo para aprender estas habilidades, pero porque también quiere de alguna forma una solución de empleabilidad. Entonces yo definiría Ironhack no solo como una escuela, sino como una solución de empleabilidad, que al final pretende reducir este gap que existe entre oferta y demanda de perfiles digitales. Brutal. Eh, vale, quiero comentar una cosa. Eh, yo hace unos años, de hecho, los primeros podcasts que me escuché fue uno de Keyfound en 2018, que uh -huh. es con vuestro fundador Gonzalo Manrique. Sí. Y, y en ese momento eh, he visto, he tenido que volver a revisarlo, por supuesto, eh, en ese momento teníais 1.500 alumnos y ahora tenéis 11.000. Eh, sí, me encantaría hecho, que contases un poco... ¿Sí? Mientras ¿Qué? tanto hemos ganado los 12.000, porque, claro, no. los alumnos ah, van no, no. de forma continua. Pero por sí, supuesto. Sí, sí eh, pues eso, me encantaría que contases un poco cómo, cómo empezó Ironhack, que empezó en 2013, ¿no? Y cómo evolucionó sí. a lo largo de estos últimos 10 años. Sí, un, este año, 10 eh, años, eh, porque empezó en 2013 con Gonzalo Manrique, uno de nuestros founders, y Ariel Quiñones, otro de, de los founders, que está en, en Miami, por eso estamos muy presentes tanto en España como en Estados Unidos y en otros países más, en ocho países más. Y sí, si sí, en ese momento tenéis, y voy a revisar ese podcast, Gonzalo seguramente era bastante más joven eh, en ese podcast eh, y mucho ha mucho pasado. Yo llevo dos años en Ironhack, pero dos de los diez años, pero realmente, para que tengáis una idea de esos 1.500 alumnos que existían cuando Gonzalo dio esa primera entrevista. Pues 1500, 1.500 es básicamente el número de estudiantes que tendremos en España a lo largo de este año. ¿no? Entonces, eh, sí, es, es una, solo en un año. ¿no? Entonces, es, es, es un cambio brutal. ¿no? Eh, por ese entonces no había los cuatro bootcamps. Habría seguramente solo el bootcamp de desarrollo web, que fue nuestro primer bootcamp. Pero es que fuimos ampliando el abanico de, de soluciones. Eh, éramos solo una escuela que daba soluciones B2C directamente al, al consumidor final, al estudiante final. Hoy en día también podemos proporcionar soluciones a empresas, y lo hacemos, proporcionamos soluciones a empresas que necesitan encontrar o transformar talento digital que tienen en sus plantillas, ¿no? eh, Hemos abierto escuelas en diferentes sitios, pero sobre todo... Eh, lo que para mí más me hace feliz es que hemos transformado vidas de personas de forma real y que hoy me las encuentro y eh, he visitado hace, hace unos días a Holdit y, por ejemplo, tienen ahí eh, su sitio, eh, es alumni de Ironhack o su director de operaciones es alumni de Ironhack y veo sitios de, de Ironhack, eh, Ironhack Ironhackers por todos lados, ¿no? Y, y ya no son el perfil junior, eh, sino que ya son líderes de equipo y son ellos los que buscan. Eh, contratar a nuevos Iron Hackers. Total, de hecho, yo he visto incluso casos de, de fundadores que son no técnicos y que al final es un programa muy adecuado para, para dar ese boost, ¿no? ese programa claro, intensivo de decir, me meto en este mundo. Eh, totalmente, porque hay mucha gente que tiene una idea, quiere em emprender, eh, pero la idea no, normalmente es tecnológica, digital o innovadora, ¿no? y le falta esta parte y saben que van a estar dependientes de un sitio que que tendrá que ser su co-founder y muchas veces es muy difícil de encontrar. Y hay personas que han empezado a dar el salto y a decir, ¿por qué no yo mismo entender? Sea que luego yo lleve la parte eh, tecnológica o que por lo menos pueda saber hablar el mismo idioma. Sí, es, es otro de nuestros eh, targets y otro de nuestros estudiantes o parte de nuestros estudiantes son personas que acaban lanzándose también en este mundo de, de las startups y en este mundo de, del emprendedorismo Oye, Tiago, he visto que has comentado varias cosas donde me encantaría profundizar, eh, B2B, B2C, Ironhack, cómo he ido escalando, eh, la etiqueta de espacio transformador, pero antes de, de llegar ahí, que vamos a llegar, me gustaría preguntarte cómo llega Tiago a Ironhack, quién toca la puerta de quién. Sí, Ironhack llega, o sea, Tiago llega a Ironhack y Ironhack llega a la vida de Tiago también. Yo conocí a Ironhack y admiraba a Ironhack, tenía compañeros que, que habían hecho eh, alguno de los bootcamps, tenía también, había entrevistado, porque ven del mundo de los recursos humanos, había entrevistado a Iron Hackers también. Y surge en un momento, durante la pandemia, hace dos años, 2021, en que yo era director de recursos humanos de Cultra, una gran empresa donde yo he sido muy feliz, pero venía mmm, con este... Todo este ruido de, de, de, de la pandemia y del impacto que tuve en Recursos Humanos, y que fue muy desgastante porque realmente, o sea, mi, mi, mi reconocimiento a los profesionales de Recursos Humanos que han pasado la pandemia en cualquier empresa porque ha sido realmente duro. Y donde yo, eh, estando en cultura, decidí después de, de tres años, eh, estar abierto a alguna alternativa donde no estuviera solo en Recursos Humanos, sino que pudiera liderar una vez más un negocio, ¿no? Y liderar el negocio negocios, liderar las personas, que es la parte que a mí más me gusta, sin duda alguna, pero también tener ese peso de la responsabilidad de las ventas, ¿no? Eh, y eh, casualmente vi la vacante, me han contactado y eh, lo que a mí me hizo brillar los ojos fue la combinación de, por un lado, educación, eh, yo soy profesor también en algunas escuelas de negocio y me gusta y soy un apasionado por la educación. Por otro lado, la tecnología, desde que viste por primera vez los módulos de, de, de Barcelona Activa en el 22 en 2010 eh, para ver empresas como Social Point que tenía tres personas ahí en un módulo y las vi crecer, pues fui acompañando el crecimiento de todas las startups del entorno eh, digital de Barcelona. Y también la empleabilidad, que es una parte que desde muy pequeño yo he trabajado, antes incluso de empezar a trabajar yo eh, Hacía discursos porque he estado en política eh, para diputados sobre emplea, empleabilidad y fue un tema que siempre me, me gustó muchísimo. Eh, entonces, esta combinación de educación, empleabilidad y eh, la parte tecnológica y digital para mí era la combinación perfecta, ¿no? Y con la posición de, de, de general manager de liderar tanto negocio como personas, pues tuve que decir que sí, o sea, fue un match, sin duda alguna. Que bueno, y... seguro que seguro que tuvo mucho que ver el hecho de que estos últimos años el, el perfil tech ha crecido un montón, ¿no? O sea, ya no es solo la combinación de recursos humanos eh, y de dirigir la empresa, como tú dices, es Ajá. que la demanda del, de, de, vuestro, de vuestro output, que es una persona que sabe programar y que tiene esos conocimientos, ha crecido eh, una locura. He visto en uno de los artículos que hay por ahí de Ironhack que el sueldo de medio de España en el sector tech es un 30% más alto, sí, además. Sí, más o menos. Sí, sí, es así y, y es normal porque al final es la ley de oferta y demanda funcionando. ¿Va a durar mucho tiempo esto? Bueno, no sabemos, hay gurús de todo y todo el mundo puede predecir de todo. Lo cierto es que cada vez se necesitan más perfiles digitales. Incluso en España siguen por cubrir más de 100.000 vacantes eh, de perfiles eh, tecnológicos eh, barra digitales. Por mucho que mm, grandes empresas tecnológicas hayan hecho despidos, estas personas se han reubicado muy fácilmente y la, el resto de empresas siguen necesitando también estos perfiles digitales. Pero es que es más, dejaremos incluso de hablar de perfiles digitales en breve. ¿Por qué? Porque tampoco hablamos de perfiles que hablan inglés. Al final, eh, es una competencia o son unas competencias, las competencias o habilidades digitales, que van a tener que venir de serie en cualquier estudiante, en cualquier trabajador recién ingresado eh, al mercado laboral. Todos tendremos que saber programar, todos tendremos que saber analizar datos. Ya no es trabajar en Excel, no, es saber analizar datos. ¿Por qué? Porque es fundamental. Son unas competencias básicas en el mundo de los negocios eh, y en el eh, tercero sector, ¿no? O sea, es decir... Vale, si tú haces un oficio, probablemente no tendrás que saber analizar datos, según que oficio sea, pero si los analizas también, seguramente sabrás más sobre tus clientes ¿no? y podrás vender más. Así que será básico, será básico, tanto en la programación sí, como Sin más. ninguna duda, para optimizar, a día de hoy, o te metes a optimizar o si no, no, no eres capaz de disruptir y diferenciarte de los demás, ¿no? Totalmente, totalmente, sí, sí. Que te hago, sabe, bueno, pues, per, arranca tú, Javi. Perd, perdona, perdona, perdona que te interrumpa, Lucas. Eh, quería preguntarte, porque eh, entiendo que eh, es difícil o suele ser difícil, no sé, ¿cómo fue el match con los fundadores al, al aterrizar en Ironhack? No, entiendo que por lo que me comentas eh, fue bastante fluido, ¿no? Porque venías con objetivos muy parecidos, mucha experiencia también en empleabilidad, y tenéis claro que vuestro foco era, al menos lo que entiendo, Empleabilidad cero, ¿no? Dentro de, eh, de lo que te estés ofreciendo, el reskilling de profesionales, eh, el apeskilling quizás de, de otro tipo de perfiles. Ahora bien, eh, ¿cómo o si ha chocado, o ha llegado a chocar tu visión de, de Iron Hack con la visión que tenían los, los fundadores? ¿O habéis ha, ha hecho un, un match total en cuanto a, a dónde sí, dirigiste este barco? Un match total. Eh... A mí me ha gustado y yo elijo también las empresas ¿no? por el proyecto, desde luego, porque al final es lo que más me motiva, pero también por los líderes. O sea, ya, ya en Cultura tuve la oportunidad de trabajar con un gran líder, que es Timo Butterfish. Y eh, eh, cambiar de una empresa donde estás bien, donde hay un gran líder, donde estás aprendiendo, donde tienes retos a otra, pues, tiene que ser por algo que realmente valga la pena, ¿no? Y cuando tuve la primera entrevista con Gonzalo, después de diferentes entrevistas con otras personas y fue como, cada vez fue a más. Eh, y vi la visión eh, que tienen de futuro de la empresa, de transformar la vida de las personas y cuando vino corroborada con la entrevista con, con Ariel también y ver lo cañero que son, lo exigente que son y que estaban buscando también reforzar la, la empresa, eh, con más talento, porque tampoco fui a sustituir a nadie, la persona que estaba, sigue en la empresa, que estaba en la, en, la, en la posición en la cual yo entré, sigue en la empresa también con más retos aún, o sea, también ver ese crecimiento, pues para mí fue fue un honor y fue y fue muy fácil, fue muy fácil realmente, ¿no? Cuando ves que hay una visión para una empresa de transformar la vida, de, si puedes llegar a un millón de personas, eh, esta es el, la gran visión de Ironhack, llegar a transformar la, la vida de un millón de personas. Y um, hacerlo um, de una forma uh, escalable, porque eso es muy importante, es un concepto muy importante. Nosotros cuando yo entré estábamos sobre todo en los campos físicos, pero empezaba el modelo um, híbrido online a, a ser el que, el que más... Um, Iba va tirando y es el que es el más escalable, ¿no? El poder eh, estar, como nosotros estamos aquí, yo estoy en Barcelona, vosotros estáis en Madrid probablemente, pues eh, estar todos en una misma clase en directo con un profesor que puede incluso estar en Berlín, ¿no? Tiene compañeros que incluso están en otros, en otros países y aprender de ellos también, ¿no? O sea... Eso es lo que permite que nosotros lleguemos también hoy en día a cada rincón de España y no tener que ceñirnos a dar oportunidades a las personas que están en Barcelona o en Madrid, sino que tenemos estudiantes en Teruel, en Murcia, en, en Galicia, en el País Vasco, o sea, es muy importante para nosotros eso. Porque la necesidad de perfiles digitales está en todos lados también. Y luego los trabajadores pueden trabajar físicamente en las oficinas, pero también pueden trabajar en remoto. Entonces, sí, el match fue total y como puedes ver, había una serie de retos, ¿no? Y eso lo he hablado de la parte de B2C, no he hablado de la parte de B2B también. Noto que está muy inculcado en la cultura el, el concepto de transformación, ¿no? De, de cómo eh, llega un profesional a un uh -huh. protoprofesional y transforma su vida. ¿En qué consiste o cómo es ese proceso transformador? ¿Qué es cuando habláis de que sois un espacio de transformación? Sí, no, o sea, es algo que lo ves a partir del momento que pones el primer pie dentro de un campus de Ironhack. ¿Por qué? Porque acabas de entrar en la casa de la transformación digital y de, y de personas, ¿no? Es como si fuera un gran hermano en que juntas a 20 personas en una clase y viven ahí eh, juntos durante nueve semanas, ¿no? Que empiezan con sus miedos, con sus eh, ansiedades, con su frustración muchas veces de entender que tienen una vida donde no están 100% realizados, por eso han decidido romper con esa vida y han decidido apostarlo todo para cambiar y para por fin tener un trabajo, una progresión profesional con un salario adecuado y que les permite pues, estar motivados cada día a aprender algo que también sienten que están aportando a la sociedad y a, y a su empresa o a su proyecto propio, ¿no? Entonces, entender que todos que vienen de backgrounds completamente distintos. Estamos hablando de personas que no tienen conocimientos, la gran mayoría de ellos, técnicos. Han hecho un FP o han ido a la universidad, pero han estudiado algo completamente diferente. Puede ser ADE, puede ser filosofía, puede ser que sean músicos. Hemos tenido panaderos, relojeros, toreros, cocineros. Hemos tenido actores. Hemos tenido realmente gente con backgrounds muy distintos, ¿no? Pero que les une algo en común, que es yo quiero transformar mi vida... Y quiero poder estar en una empresa donde yo pueda aportar y donde yo también pueda aprender. Y sé que lo que me va a garantizar ese empleo es adquirir unas habilidades digitales. Pero no es solo eso que yo tengo que adquirir. Hay unas soft skills que yo también tengo que adquirir. Y nosotros preparamos, y de ahí viene la transformación que realmente se da aquí dentro, nosotros preparamos personas para poder abordar con éxito el mercado laboral hoy en día. Y no es por aprender a programar que tú vas a tener un trabajo. Si tú no sabes estar en una entrevista, si tú no sabes venderte, no lo vas a lograr, ¿no? Y nosotros hacemos algo también muy bonito que es, vamos a eh, proveer el mercado laboral de talento junior, obviamente, porque en 9 semanas no puedes una persona que no tiene conocimientos de programación transformarla en un programador senior. Es talento junior, pero con un background que también es importante. Porque pensaros, por ejemplo, una persona que trabajó ocho años como customer service, en atención al cliente en una aerolínea, por decir algo, pero que hace un bootcamp en UX, UI y que puede ayudar esa misma aerolínea con la experiencia que ya tiene escuchando a los clientes durante ocho años, ayudarle a mejorar la usabilidad de su aplicación móvil, por ejemplo. Es un, un, un perfil muy potente. Y es un perfil que se distingue, no tengo nada en contra, obviamente, las universidades, obviamente, todo es complementario, ¿no? Pero es un perfil que se va a distinguir de, un joven o una joven de 22 años que acaba de salir de la carrera, ¿no? Que va a tener muchas oportunidades también, ¿eh? Pero es un perfil distinto. Entonces, es junior en experiencia de la parte técnica, pero es muchas veces muy senior en eh, frustración, en atender a clientes, en trabajar en equipo, en saber de lo que va a la vida, en conocer incluso determinados negocios, ¿no? Y eso es muy poderoso. Eso es lo que hace un iron Hacker, eh, un elemento, una persona muy poderosa en el mercado de trabajo. Y es lo que las empresas conocen. Me, me encantaría entender un poco más el, incluso el OPEX, ¿no? De, de ese espacio de transformación. Por eso sí. quiero pre preguntarte, ¿qué agentes intervienen en esa transformación? Es decir, evidentemente el profesorado es una parte... El preventa, postventa, también será otra parte, ¿no? El proceso de recruiting, etc. Explicarnos y la bolsa de trabajo también. ¿Qué agentes sí. al final eh, están interviniendo activamente en ese proceso transformador? Para transformar la vida de un único estudiante pueden intervenir unas 10 personas como mínimo. ¿Por qué? Porque cuando tú ves eh, una publicación de Ironhack o llegas a Ironhack, ya intervino marketing, propiciando contenido de calidad. No es para vender, no. Es para dar a conocer porque las personas necesitan saber que existe un bootcamp que es una solución y que puede transformar sus vidas. Entra, Empieza por ahí. Luego, esta persona va a aplicar y va a hablar, con un consultor de nuestro eh, servicio de admisiones que tampoco es para venderle absolutamente. Nosotros no necesitamos vender bootcamps. Las personas directamente nos compran los bootcamps. ¿Por qué? Porque entienden, y no es para todo el mundo el bootcamp. Por eso este profesional de admisiones va a explicar primero cuál es el concepto del bootcamp, va a entender la necesidad real de esa persona para saber si es el momento adecuado para poder hacerlo, para saber si tiene los recursos adecuados para hacerlo. ¿Por qué? Si no los tiene, se queda fuera No, vamos a buscarle también con otro tercer agente la financiación o una beca o apoyo por parte de alguna empresa que tenga interés en que esa persona se forme también, ¿no? Y aquí ya tenemos tres agentes, ¿no? Muchas veces no es el momento. Luego tenemos que garantizar también que hay un mismo nivel en una clase porque luego va a ser un ritmo muy frenético y no podemos juntar gente con muchos conocimientos y gente con pocos conocimientos, ¿no? Hay un mínimo y por eso va a hacer un, um, un test previo, pero no hablo de, de programación, hablo de conocimientos, de lógica, de razonamiento, ¿vale? Y si no, nosotros, entrará otra otro agente a ayudar a esa persona a adquirir ese nivel mínimo para poder um, seguir el ritmo de la clase. Una vez entra... Va a estar con sus compañeros, sería el cuarto agente, y va a estar también con un profesor especialista. Tú cuando llegas a la clase apenas distingues cuál es el profesor y cuáles son los estudiantes, porque no es la típica clase, sino que están todos juntos trabajando en equipo la mayor parte del tiempo. Y va a tener también un asesor que puede que esté en clase o puede que esté de forma remota para poder ayudar a esa persona a, a, en ese seguimiento diario para que esta persona pueda sacar máximo provecho de esta clase. Esta persona, este, este asistente, la mayoría de las veces es un ex alumno de Ironhack también que ya sabe cómo es el andamiento de la clase y que le va a ayudar. Pero es que también probablemente esta persona ha conocido a otros alumni en algún evento que nosotros hemos hecho o que vamos a hacer durante el bootcamp o incluso antes del bootcamp. Y va a tener también el asesoramiento de un coach de carreras durante todo el bootcamp y en la última semana, la semana 10, donde intensivamente estamos preparando a esta persona para eh, ingresar en el mercado laboral. Luego también hay un, um, un Program Manager que está acompañando el segmento de todas las clases para garantizar que los estudiantes y los profesores tienen todas eh, las herramientas necesarias para poder eh, concluir con éxito este, este Bootcamp, sería una especie de jefe de estudio, hace una, una comparación con eh, lo más tradicional. Y luego también van a entrar... Eh, a partir de la segunda semana, muy probablemente, muchas empresas que van a traer retos, desafíos a nuestros estudiantes, que los van a querer conocer durante el bootcamp, cuando presenten también sus primeros proyectos, a la segunda semana ya están haciendo un videojuego sencillo los, los estudiantes, ¿no? Y cuando ya nos acercamos a la parte final, van a hacer una presentación de un proyecto suyo que las empresas obviamente quieren conocer y van a empezar a querer entrevistarlos también, ¿no? Nosotros estamos en permanente contacto con las empresas. Punto número uno, para conocer las necesidades del mercado, porque hoy pueden necesitar una tecnología y mañana ya necesitar otra, ¿no? Y nosotros tenemos que preparar siempre el talento para los siguientes meses. Una universidad lo tiene más difícil porque... Tienes una carrera de tres años, cuatro años y para cambiar un plan de estudios tardas mucho tiempo. Nada en contra de las universidades. Nosotros complementamos incluso lo que puede hacer una universidad. ¿no? Eh, y luego tenemos todo un ecosistema de Iron Hackers de 12.000 personas que sigue manteniendo este contacto con Ironhack. ¿no? Y que quieren ayudar a los estudiantes, que los quieren contratar o que quieren incluso hacer un upgrade de sus conocimientos, lo que quieren hacer incluso un nuevo bootcamp. O sea, como puedes ver, hay todos estos agentes y más otras empresas que, que, que no es que quieran contratar, pero quieren colaborar, quieren ayudarnos. Empresas que se quieren asociar a Ironhack también porque es una marca fuerte, pero también porque entienden que van a tomar el pulso al mercado o, o al mercado de talento también, ¿no? Entonces, son todos estos los agentes que, con los cuales colaboramos, también instituciones públicas, obviamente, tenemos cursos también subvencionados eh, por entidades públicas, igual que por empresas, y que también para nosotros es importante. Tenemos también acciones de responsabilidad social corporativa, porque para nosotros es importante que estudiantes con menos... Eh, posibilidades puedan también transformar sus vidas. Es para nosotros fundamental. Lanzaremos en breve unas becas con Rastreator precisamente para personas que son beneficiarias de instituciones sociales, por ejemplo. Esa parte también es fundamental para nosotros. Qué bueno. ¿Cómo, lleg cómo llegáis? Eh... Uf, perdona, que te he pisado, Lucas. Iba a preguntar solamente, antes de, de pasar otra cosa, ¿cómo llegáis a esos deals? Como por ejemplo el de Rastreator, también he visto que tenéis otro con la Universidad de Alfonso X y, generalmente, si cualquier persona visita vuestra web, soléis tener muchos partnership ¿no? con diferentes empresas, becando alumnos, etcétera, etcétera. ¿Cómo, ¿Quién toca la puerta a quién? Y si, y si sois vosotros, que le estáis proponiendo? A, a ¿Qué le proponéis al rastreador Es un 50-50, es un, es un inbound y un outbound, es decir, Muchas empresas se acercan a nosotros para colaborar de las más diversas maneras. Era para hacer, montar un evento en Ironhack porque tenemos espacios muy chulos y de ahí vienen sinergias y ya pensamos, ay, ¿qué más podemos hacer junto? Luego también está en mi naturaleza porque soy un conector de personas, como te he dicho antes, de eh, conocer empresas, marcas interesantes, ver puntos en común y ver qué podemos, o sea, tengo un propósito siempre de qué puedo con alguien, sea una empresa o una persona, crear o co-crear, para aportar valor al, al máximo número de personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, obviamente, las empresas nos permiten muchas veces llegar a nuevos estudiantes y eh, evangelizar, por, por decir de alguna forma, a las personas para que entiendan que el bootcamp es una opción también, ¿no? Eh, que es interesante. Y las empresas, pues, ganan visibilidad y consiguen consigue también atraer, por un lado, potenciales futuros trabajadores para sus plantillas o, eh, también ayudar a eh, formar talento de una, una forma completamente altruista que pueda luego el mercado absorber. Claro, Pero claro de eso yo creo que, que hablaremos en ese sentido. Eh, yo sí, creo que pueden existir colaboraciones, ya, ya lo hablaremos más tarde. También. Pero yo quería hacerte una pregunta sobre sí. el formato. Por, o sea, ¿por qué elegís el formato Bootcamp? Eh, sí. que, ¿Cuáles son las condiciones que lo hace ideal para vosotros? Y sí. si habéis explorado otros formatos. Más que ideal para nosotros, lo hace ideal para el estudiante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de alguien que, como os he dicho, es un career changer, rompe con el pasado para estudiar algo diferente, adquirir unas habilidades para tener una empleabilidad y tener éxito. Claro, no lo podemos decir a una persona que deje de trabajar, no tenga ingresos durante un año o dos años para luego eh, poder eh, volver a trabajar. Ya existen alternativas, la universidad al final viene a ser eso, hacer un, un grado medio, un grado superior, viene a ser eso también. Entonces, si quieres ser disruptivo, lo has de hacer de forma diferente. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo más intensivo posible, quitamos todos los extras y nos quedamos con lo esencial. No hay introducción a bases de, es directamente al grano y a la práctica. Y eso también motiva mucho, ¿por qué? Porque a la que tú ya inviertes un momen, un, unos días ya estás viendo el producto final también. Y eso te motiva y dices, pues sí que soy capaz de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, nosotros hacemos muchos workshops, si vais a nuestras eh, LinkedIn, Instagram, nuestras redes, veis, hay muchos workshops gratuitos de unas horas o incluso de un día entero. Y ahí es cuando las personas empiezan a abrir los ojos y a decir, oye, si en dos horas o en cuatro horas he aprendido esto, en nueve semanas efectivamente sí es posible. Aunque lo, eh, la... la la mejor propaganda lo hacen los alumni, ¿no? Porque al final, es si esta persona lo pudo hacer, pues yo también lo podré hacer. Eh, pero sí, tenemos también el formato de part-time, es decir, no deja de ser intensivo, pero sí se adapta a quien quiere seguir trabajando, ¿no? De hecho, el 1 de mayo empiezan nuestros cursos de part-time ahora. Entonces, tú eh, estás trabajando, tienes un trabajo, puedes mantener unos ingresos o estás estudiando otra cosa también y... Eh, por la tarde, a partir de las seis y media hasta las nueve, pues tienes la clase dos días a la semana y luego el sábado también todo el día, ¿no? Y eso ya se alarga 24 semanas, es igualmente intensivo porque además tienes un trabajo, ¿no? O tienes otra, eh, otro, otros estudios que estás haciendo. Y funciona también, pero esta, es necesaria esta, esta intensidad porque hay estos soft skills que queremos también eh, transmitir a los estudiantes, que es que el mercado de trabajo también tiene esta intensidad, también tiene eh, esta inmediatez, también tiene esta volatilidad de cambiar rápidamente de un, de un momento a otro y necesitamos gente preparada para eso, precisamente. Pero estamos estudiando otros formatos y luego, o sea, sí. hay mucha flexibilidad porque hay formato online, hay formato presencial, estamos incluso eh, viendo la posibilidad de mezclar formatos, o sea, nos vamos adaptando a lo que el mercado nos va pidiendo. Y una vez ha terminado el proceso y digamos que esa persona ya ha encontrado su cambio de carrera ¿no? y, y ya se ha transformado, llegáis a acompañarlo más allá de con una red de alumni, o sea, es decir, sí. esa persona ya crece de forma personal con la empresa en la que está o también acompañáis ese eh, aprendizaje de alguna forma. Claro, ah, es que el proceso no acaba cuando encuentra trabajo muchas veces eh, porque el Iron Hacker mantiene, nosotros decimos, once Iron Hacker, uh, always an Iron Hacker, o sea, será para siempre Iron Hacker y, y el Iron Hacker nos busca. Para seguir formándose, para colaborar con nosotros, para ayudar a otros Iron Hackers, para adquirir nuevas habilidades. Y la empresa donde él trabaja también nos busca muchas veces, ¿no? Entonces, obviamente que el, el, el propósito de la persona que viene a estudiar en Iron Hack es encontrar un trabajo en tecnología. Eh, pero la relación seguirá. Seguirá con eventos, seguirá con charlas, seguirá con visitas a Iron Hack y, eh, y muchas veces segu seguirá con que su empresa nos busca para seguir formando a ese, a otros que no son Iron Hackers y para buscar a nuevos. ¿Cuántos Iron Hackers creáis por, cobertor, por programa? Nosotros tenemos, eh, por hablar de Barcelona y de Madrid, ¿vale? Eh, son eh, cuatro cohorts al año de full time, más tres de part time, depende del año, dos o tres, porque los part time no, no encajan con el año eh, natural. Y normalmente una clase tiene unos 20 estudiantes, hasta 26, 30 sería el límite para garantizar la calidad que damos, pero normalmente entre los 20, 25 estudiantes. Podemos lanzar, si tenemos mucho éxito, a veces lanzamos algún cohort nuevo, ¿no? y puede tener eh, menos estudiantes esa, esa clase, por ser el extra, ¿no? porque si tenemos como 40 personas, no los podemos poner todos en una clase, 40 personas que quieren empezar en un mismo momento, entonces los, los dividiremos seguramente en dos clases de, de 20, o en una de 30 si ha cerrado y otro que empiece poco tiempo después, eh, que tenga 12, 15. ¿Y con cuánto sí. tiempo comercializáis en, en Adelanto? Nosotros ah, estamos organizando. es decir, tenemos todas las fechas para este año abiertas desde el inicio de año y, y, y ya hay personas que nos preguntan, oye, para 2024 no tenéis, yo, bueno, seguramente tendremos, o sea, a inicios de enero empezaremos el primero de 2024. Ahora, lo más normal es que una persona nos busque unos tres meses antes normalmente, pero hay personas que ya están apuntadas para los bootcamps de septiembre y octubre. Además, como los cursos online no tenemos... Esa barrera física del espacio de las aulas, que es una, una limitación a, a crecer más rápido, eh, ahí estamos empezando cursos todos los meses. Vale, vale, es decir, solamente físico, eh, Madrid, Barcelona, siete cortes al año, 25 alumnos y, y el ticket que estés pidiendo, eh, corrígeme si me equivoco, son de 7.500 euros. 7.500 euros es el precio del bootcamp y hay obviamente opciones de financiación y a veces hay unas becas disponibles también. ¿Las becas las dais vosotros o son de terceros como has comentado antes? De terceros, es decir, son empresas que nos apoyan porque tienen interés, como en el caso de rastreador que hemos comentado, en, en ayudar y formar eh, no talentos Sea para contratar o sea para simplemente porque tienen esa responsabilidad social corporativa en que quieren apoyar eh, al mercado laboral o a un grupo específico, pueden ser mujeres, gente con menos posibilidades, eh, pueden ser jóvenes, pueden ser gente adulta, puede ser gente de zonas rurales, o sea, diferentes grupos. Qué bueno. ¿Y en qué momento eh, de, de la historia de Ironhack entra a jugar la comercialización B2B? ¿Y cómo lo hacéis? Sí, la comercialización B2B yo creo que nace de una forma muy orgánica. A las empresas se te empiezan a acercar, empiezan a preguntar, oye, ¿me puedes formar a esta gente? no Y claro, para cualquier empresa que ya tiene un producto bien montado, que de forma ad hoc, espontánea, una empresa de vez en cuando te pida de formar, es difícil productivizarlo, ¿no? Porque tienes que coger unos recursos, ver, oye, en qué quieres formar. Es una tecnología que a lo mejor no tienes el profesor y, y claro, no tenía tanto sentido. Pero a la que ves que cada vez más empresas te lo empiezan a solicitar, pues, empiezas a pensar en cómo puedo yo ayudar a las empresas de una forma escalable, ¿no? A poder hacerlo. Entonces, lo hemos hecho, fue a raíz de la pandemia. Hay empresas que nos han retado, eh, porque claro, hay empresas que tienen ya un workforce y que quieren cambiarlo. Tú imagínate, hay un banco que quiere cerrar sucursales, deja de necesitar comerciales, pero necesitará eh, programadores o especialistas de ciberseguridad, ¿no? Entonces, este reskilling, yo creo que empezó por ahí, por la parte del reskilling de plantillas, ¿no? Pero nosotros empezamos a ir cada vez más allá y ahora tenemos soluciones bastante más completas en que una empresa dice, yo tengo la necesidad de 20 perfiles de programación, Ironhack, como especialista en el sector, en el mercado, busca a las personas, fórmalas y pónmelas a disposición para que puedan trabajar conmigo. Y ahora completamos este círculo. Al final de la parte de B2C tenemos estudiantes que ya hemos formado. Podemos colocarlo también en estas empresas o directamente eh, vamos a buscar las personas al mercado que ya saben que van a hacer un bootcamp patrocinado, pagado por una empresa que luego les va a contratar, eh, no va a acabar el bootcamp. Como has comentado que además de, de, de este proceso, ¿no? que es bastante, bastante interesante ya que al final estáis eh, aportando la, la mano de obra que, que va a necesitar la empresa, estáis formando directamente a profesionales ¿no? que, que van a acabar con un empleo y eso está, eso está muy muy bien. Pero eh, se me interesa saber si, eh, no sé si lo has comentado por encima, pero hacéis formación in company, es decir, ¿no? Que esa empresa tiene eh, X número de desarrolladores sí. y también les formáis a ellos, o hacéis un programa eh, ad hoc exclusivo para ellos. Sí. ¿Cómo, sí. De flexibles, ¿Cómo de flexibles sois en este tipo de formaciones? ¿no? Y te lo digo porque a nosotros nos pasa y a veces nos preguntamos, oye, ¿estamos perdiendo eh, el foco? A veces nos, nos hemos pasado de incluso de flexibilidad, y acabamos comercializando algo que quizás mm. no es lo que nosotros hacemos en el core business, ¿no? Y, y por eso me interesa saber vuestra opinión. Sí, aquí tenemos que ser totalmente sinceros. Eh, nosotros, como cualquier empresa, eh, hemos de buscar economías de escala y rentabilidades, ¿no? Y es lo que te he dicho antes, mm, cosas muy específicas, eh, muy sueltas, es difícil poder darlo a una empresa si no hay un volumen eh, suficiente, ¿no? Entonces, quiero hacer una formación porque tengo desarrolladores eh, SAP en mi empresa. Es que no lo vamos a hacer. Al final no, es, no, no nos dedicamos a determinadas tecnologías. No tenemos disponibles los profesores muchas veces porque estamos eh, haciendo cursos eh, una y otra vez porque el mercado de trabajo nos va eh, requiriendo. Y eh, tampoco va a ser algo rentable muchas veces. Entonces, al final es así. Queremos siempre ayudar a las empresas. Eh, queremos entender bien sus necesidades. Por eso no se trata simplemente de, ay, necesito un cursillo de esto, ¿me puedes hacer? No. Me siento con la empresa y la empresa que me explique, explícame tus reales necesidades. Porque a veces la empresa piensa que necesita algo, pero no es eso que necesita. Y la empresa muchas veces, yo he estado del lado de la empresa muchísimas veces, he buscado formación y he tenido desarrolladores también en nómina. Entonces, a veces... Te centras en el hoy, en el presente, en lo que te falta hoy y te falta muchas veces esta visión de, vale, pero piensa mejor en lo que vas a necesitar en los próximos años porque yo te puedo cubrir eso. Y, entonces, no tienes que ir, ay, necesito esta formación específica porque tengo gente en mi plantilla y no conoce esto. Piensa en todo lo que vas a necesitar para el futuro porque ahí tendrás cubiertas todas tus necesidades, ¿no? Entonces, una formación suelta no es lo que busca Iron White, tampoco es el propósito. Porque queremos transformar vidas, sea de personas que están trabajando eh, y que quieren mejorar o, o reorientarse, o de personas que no están trabajando. Y tienes que ser fiel también tu, a tu propósito y no es hacer de todo, tampoco te va a hacer una gran empresa, yo creo. ¿Y cuánto cambian los economics con, en estos deals de empresa respecto a, a B2C? Es decir, ¿cobráis un ticket superior por todo el proceso o vais con descuento porque suponéis que al final os estáis ahorrando marketing? Por curiosidad. Cada, caso, cada caso se ha de mirar eh, de forma específica, ¿no? Eh, al final no se trata de aprovechar de porque es una empresa que tiene más recursos, le vas a cobrar más, obviamente, porque el valor añadido, eh, si es el mismo, has de cobrar lo mismo, ¿no? Pero has de ver el, el caso específico. Eh, de que estás hablando. Pero al final, eh, nosotros, si decimos que el curso tiene un coste de 7.500, es basado en los gastos que tenemos como empresa, desde luego y en lo que podemos aportar a la persona y el ROI. Eh, en el B2C lo consiguen rápidamente, porque al final un programador, lo has dicho antes, ¿no? que cobra el 30% más de la media, con lo cual recuperas esos 7.500 euros, lo recuperas muy fácilmente. Es más difícil recuperar a veces lo que inviertes en, en un máster que no te permite transformar tu vida. En la empresa también el rol es muy inmediato, porque al final el problema lo tiene la empresa si no tiene ese trabajador. Total, total. Es que eso es, eso es así. O sea, cubres una necesidad y claramente la empresa eh, lo necesita. Y cuando lo necesita lo cambias y están todos felices. <ríe> así es. Eh, una pregunta. y ¿Cómo dais el paso internacionalizaros? O sea, ¿funcionáis bien en España y decís vamos a crecer mucho y nos vamos a otros países? ¿Cómo es ese proceso? Sí, a ver. Nosotros, como cualquier empresa, eh, primero eh, entramos en un país y queremos consolidarnos ahí. En España hemos sido los primeros. Eh, y ser primero no es difícil basta que tengas la idea que te lances eh, seguir siendo líder después de 10 años eso sí que es un reto con eh, un número de competidores que ni conozco, tampoco me gusta hablar de competidores porque al final eh, hay mercado para todos y fueron apareciendo bootcamps y bootcamps en los últimos 5 años eh, a razón en España de unos 6 o 7 al año y ahora yo creo que estamos cerca de los 50 de las 50 soluciones de bootcamp en España pero bueno Estamos en un país que es España, fuimos primeros, nos hemos consolidado como líderes, pues eso nos da, obviamente, eh, motivación para poder lanzarnos en otros países, como lo hemos hecho en Francia, en Alemania, eh, en Holanda, eh, mercados donde a veces no hemos sido los primeros, pero rápidamente eh, hemos llegado y estamos siempre en el top 3, ¿no? eh, ¿Y cómo habéis conseguido eso? Bueno, lo hemos ¿Cómo conseguido... ¿Cómo llegáis a otro país y que es nuevo, que a lo mejor hay otras soluciones y os conseguís poner en el top? Te introduces en un nuevo país con el conocimiento que tienes de los países anteriores, muchas veces uniendo eh, talento que ya tienes internamente y que va a poder ayudarte a expandir en ese país con talento también que reclutas en ese país y unes el conocimiento de lo que es Ironhack y el ADN de lo que es Ironhack con el conocimiento de alguien que es local y que conoce el mercado local, ¿no? Eh, y luego, bueno, no, hay, no hay recetas mágicas detrás de todo esto. Hay mucho trabajo hay mucha investigación, el producto es bueno y aparte de ahí es reconocido. El reconocimiento se da por lo que tú lanzas al mercado, que son los estudiantes, los Iron Hackers ¿no? El mercado también es muchas veces global, con lo cual es muy probable que yo, si me voy a lanzar ahora en Italia, por ejemplo, que no estamos presentes, estamos con los cursos online, ¿no? Pero si quiero lanzarme en Italia, es muy probable que haya gente que se haya formado en Barcelona o en Madrid que actualmente esté residiendo y trabajando en Italia en empresas italianas, ¿no? Entonces, Iron hackers los vas a encontrar por todos los países. Entonces, eso también te ayuda, ¿no? Son, los, son tus casos de éxito. Nosotros no tenemos 12.000 alumnos, tenemos 12.000 casos de éxito. Y eso eh, es la mejor propaganda para poder vender tu servicio, ¿no? Eh, pero obviamente también te pegas hostias, o sea, no, no, no, no, los podcasts no están para que tú cuentes solo el mundo ideal, ¿no? Vamos no, a eso. mercados donde es difícil entrar, o sea, hemos entrado en UK eh, cuando ya era un mercado que ya sabíamos que era durísimo y no es tan fácil, obviamente, es sí, y eso también te, también te quería preguntar por Estados Unidos, ¿no? Con el tema de la visa, ¿sois capaces de transformar la vida de una persona eh, a Estados Unidos que los salarios son desorbitados? Porque claramente es otro, otro tema... Pero, claro, tiene el problema de la visa, ¿no? Esa entrada eh, con un perfil junior. ¿Eso lo, lo sabéis gestionar? Nosotros nos dedicamos a lo que nos dedicamos. Para lo demás, obviamente, tenemos partners con los cuales podemos colaborar, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, eh, sí hay casos de gente que ha logrado entrar en Estados Unidos y obtener la visa. Nosotros no, no nos dedicamos a eso, es una responsabilidad del estudiante, pero desde luego pues, eh, no faltan empresas que se dediquen a ayudarnos también o a colaborar con nosotros para poder eh, hacerlo. ¿no? Es un mercado también ultra competitivo el de Estados Unidos, pero bueno, ya llevamos 10 años también, estamos en Miami eh, con mucho éxito. Eh, expandirnos por todos los Estados Unidos, eso sería fantástico, pero obviamente es algo muy complicado de hacer. Bueno, poco a poco. ¿Y cuál es, cuál es la estructura que tenéis? ¿Cuántos sois en la empresa y cómo estáis distribuidos? Nosotros somos alrededor de 200 personas actualmente, ¿vale? Eh, la gran mayoría estamos en Europa porque eh, es donde tenemos eh, gran parte del negocio, pero eh, en Américas estamos, tanto Estados Unidos, México y Brasil, ¿no? Eh, pero eh, dentro de lo que es Europa, España es donde hay más trabajadores. Nosotros tenemos por un lado eh, el, eh, eh, el equipo local que estaría en el campus de Barcelona, en el campus de Madrid, París, Londres, Ámsterdam, eh, Berlín... Miami, eh, México y Brasil. Pero luego también tenemos equipos globales, transversales, que dan apoyo a todos los campos. Un equipo de marketing, un equipo de finanzas, un equipo de people, obviamente, ¿no? Eh, incluso el equipo de admisiones que puede trabajar por, por bloques, por regiones, ¿no? Entonces, hay ese equilibrio. Esas personas de, de equipos global pueden trabajar en cualquier ciudad donde existen campos, incluso remotamente, aunque no exista campos, ¿no? Eh, y tienen un peso importante en nuestra, en nuestra estructura, ¿no? Entonces, tenemos la realidad local y la realidad eh, global, por así decir. Y en España somos más de 100 personas. Qué bueno. Javi, no sé si quieres hacer alguna pregunta más de la escuela. Eh, bueno, de, de, de, la, de la parte formativa, eh, si no, por, por pasar a otro tema. A mí me interesa saber, eh, bueno, porque lo has comentado por encima, que evidentemente... Porque si no llega el ticket de 7.500, tenéis varias opciones de financiación, ¿no? Y también que, que uno de los motivos por el que han nacido quizás muchísimas más escuelas es porque esa barrera de entrada a la financiación se ha reducido mucho con eh, sí. alternativas como el Income Share Agreement, eh, etcétera. ¿Cómo ha afectado esto en, en, en vuestra comercialización? ¿no? ¿Este tipo de, de ISA o, o de opciones? Sí. Sea, sea que nosotros buscamos la forma de facilitar al estudiante eh, los pagos en diferentes plazos, sea un, um, un um, préstamo bancario que intentamos negociar de la mejor forma y que no tenga intereses, o sea, a través del Income Sharing Agreement, el ISA, que en España costó un poco porque obviamente es muy americano, básicamente es que el estudiante no pague nada, pague un poco al inicio, su inscripción, por ejemplo, eh, 700 euros, por decir algo. Y que luego, una vez eh, logre un trabajo, va a pagar un porcentaje del salario que va a ofrecer ahí, un 10%, hasta pagar el valor del curso más, obviamente, unos intereses ¿no? por, por esta financiación y por este riesgo asumido también porque si no encuentra trabajo, no va a pagar el curso, ¿no? Eh, al ¿Qué porcentaje de alumnos a día de hoy eh, utilizan esta, esta opción? ¿no? Tengo entendido que requiere que el alumno tenga, al menos, eh, o cobrarme un salario de 18.000 euros brutos, ¿no? A a poder de pagar, y si no se lo aplica. va a pagar. Sí, exactamente. Pues Pero será un porcentaje, con lo cual, por mucho que cobre mucho dinero, siempre la tasa de esfuerzo va a estar siempre limitada. O sea, Pero en, en vuestras cortes actuales, ¿qué porcentaje de alumnos eh, recurren a, a este tipo de alternativa? Las diferentes opciones de financiación, yo diría que mmm, 35-40% de los estudiantes buscan opciones de financiación, ¿vale? en España. Eh, ¿Cuánto de los cuales son eh, ISA? No tengo los números, pero siempre habrá un valor entre el 10-15% probablemente. Pues Perfecto. Eso, eso que es, es, es un muy buen porcentaje y supongo que a medida de que se vaya inculcando ¿no? también en, en la cultura, sí, no, sí. Eh, será mayor. Será mayor. Sí. Y Estamos siempre buscando nuevas formas de financiación. Y crear nosotros también esas formas de financiación porque se trata de ayudar a esa persona. Y también hay que entender a veces cuál es la realidad de esa persona. No, o sea, no queremos el discurso de no tienes 7.500 euros, no puedes entrar. Y como os he dicho, hay empresas también que ayudan y participan. Y hemos tenido gente que obviamente ha sido becada desde un 10% hasta un 100% porque entendemos que, hay esa misión también, de se trata de poder transformar la vida de las personas, no se trata de simplemente hacer negocio con educación, que es legítimo hacer negocio con educación, ¿eh? pero que también se ha de hacer de, de una forma correcta. Claro, y, sí. y además es, es también difícil, ¿no? me refiero, eh, conseguir una especie transformador suele ser muy difícil y uno de los principales retos que también tiene la educación, y me gustaría preguntarte cómo lo estáis solventando, es escalar eh, la propia educación, ¿no? porque es, es muy demandante en... En, en operaciones, ¿no? Al final, y más y sobre todo, estamos trabajando con bootcamp intensivos que requieren de mucho, eh, mucha presencialidad del alumno, ¿no? Ya sea virtual profesores o, o en algún sitio bastante, profesores, agentes bastante. Y so, aquí si he de compartir un secreto, es que tenemos una marca fuerte, una marca que atrae es decir, eh, es difícil lograr profesores para una escuela eh, tecnológica ¿eh? es muy difícil, pero eh, por los contactos que tenemos y por el nombre que fuimos creando en el mercado, nos llegan proactivamente profesores. ¿Por qué? Porque también eh, hay personas que tienen eh, esta vocación, ¿no? eh, yo creo que es muy vocacional la parte de educación y, sobre todo, ser profesor, ¿no? que probablemente no van a ser profesores. Y tenemos profesores que llevan con nosotros cinco años, ¿eh? pero lo más normal es que haya profesionales que están en el mercado y en determinado momento dicen: Quiero hacer un parón en el mercado y voy a dar clases da clases durante un año, dos años, incluso seis meses. ¿eh? Y luego vuelven al mercado eh, de trabajo. Y luego vuelven a nosotros una vez más. Y nosotros nos gusta que sea así, porque así también tenemos profesores altamente cualificados y actualizados. ¿no? ¿El periodo el, de adaptación de un profesor a vuestro formato es corto? Es corto si elegimos bien el profesor, que es lo que siempre queremos hacer. Es decir, claro, eh, nosotros tenemos una, obviamente, una formación para profesores también y muchas veces el profesor empieza antes de que ese bootcamp inicie e incluso puede empalmar con eh, parte de, de, del bootcamp anterior, ¿no? Eh, pero sí, si la persona es altamente cualificada, sí. Nosotros también tenemos todo un equipo de educación y todo un equipo de producto que están preparados para que ese, eh, esa inducción, ese aterrizaje sea lo más eh, fácil posible, ¿no? Eh, el producto también está muy trabajado, o sea, hay muchos elementos, muchas herramientas, el trabajo está facilitado, ¿no? Pero tampoco nos la podemos jugar porque al final eh, la calidad se mide cada semana el estudiante. Eh, va a rellenar un formulario cada semana y un NPS que analizamos durante el bootcamp en diferentes momentos y para nosotros es, eso es una forma de medir. Hay otras formas de medir, ¿eh? obviamente. Desde luego, una de las más importantes es la empleabilidad de los estudiantes. Eso es fundamental. ¿no? Qué bueno. Oye, ¿qué, ¿qué os parece si pasamos a un territorio que me apetece comentar Venga. contigo? Que es el de tu pasión por los recursos humanos. Perfecto. <ríe> Quiero que, Perfecto. Que, que, que además te doy rienda suelta. O sea, cuenta un poco... ¿De dónde nace tu pasión y, y qué es lo que quieres conseguir con todo eso? ¿no? No, me encantan las personas, me encanta poder ayudar eh, y por eso me siento como pez en el agua en Ironhack. Y me encanta eh, entender las necesidades de las empresas para poder ponerles en contacto con alguien que sé que les puede ayudar. ¿no? Hablo a diario con muchísima gente, o sea, estamos en esta entrevista que llevamos unos 50 minutos y... El número de mensajes que he recibido que envían aquí las notificaciones es muchísimo. ¿Por qué? Porque hay gente que eh, me tiene como referencia de, oye, Tiago, ¿me puedes poner en contacto? ¿Conoces a alguien que sabe si en Ironhack me pueden ayudar con esto? Eh, ¿Conoces a una empresa que pueda hacer aquello? Y yo, a mí me gusta ayudar. O sea, eso es, una, es innato. Eh, soy una persona que mide mi éxito por la cantidad de personas a las cuales puedo ayudar. Y a partir de ahí, pues, cuando era director de recursos humanos, eh, sentía necesidad de, de preguntar, porque tenía dudas, como cualquier director de recursos humanos, y más si tienes que hacer cosas que no has hecho nunca antes. Entonces, empecé a unir otros directores de recursos humanos y les empecé a preguntar. Y a partir de ahí, pues, fui generando una comunidad que hoy en día eh, son más de 600 directores de recursos humanos en toda España. Eh, que los pongo en contacto y que en cualquier momento si tienen una duda, pues preguntan y tienen una respuesta en cinco minutos. Una, dos y tres respuestas en cinco minutos. Una propuesta de valor altísima. aparte partir de ahí me empecé, empecé a ver de, oye, vamos a montar a una cena para juntarnos y, oye, en Barcelona la última cena éramos 130 eran 130, no soy director de recursos humanos, pero estoy ahí como si fuera, 130 directores de recursos humanos. O en Madrid 100, en Valencia 85. Ahora estoy montando un retiro para profesionales de recursos humanos también, porque creo que es importante estos espacios de contacto. Y son profesionales de recursos humanos, pero podrían ser CEOs, podrían ser profesionales tecnológicos, digitales, podrían ser profesionales de marketing o de operaciones. ¿no? Yo creo que es muy importante. De hecho, algo que también siempre hago en las empresas que estoy lo hice en Cultra, lo, lo hago en Ironhack, es hablar constantemente con la competencia. Esto es muy importante y comparto ideas con, la, con mis competidores. Tengo una excelente relación con ellos también. Yo creo que es muy sano, porque al final tenemos un propósito común, ¿no? Que es transformar la vida de las personas. Pues yo creo que es fundamental que tú conozcas tu sector, tu mercado y eso no lo puedes hacer si, si te olvidas de un elemento que son las otras personas que hacen lo mismo que tú. Totalmente. Sí, sí, total. Y... En referencia a esto, está claro que eres un experto de recursos humanos, por lo que comentas, no por nada, sino porque has estado en tanto contacto con, con sí. toda esta gente, ¿no? ¿Qué, es, o sea, ¿Qué dirías que sería la clave de, de generar una cultura empresarial que te lleva al crecimiento y al éxito? Sí, mira, es ser honesto, ser transparente, comunicar bien de forma muy clara, es gestionar bien las expectativas también, y para mí uno de los pilares...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 Por eso me rodeo de personas que son eh, buenísimas personas y mejores profesionales. O al revés, incluso, buenísimos profesionales y mejores personas. Porque es fundamental. Y muchas veces estoy preguntando a cualquier persona de marketing o de operaciones o de otro departamento y me puedes ayudar con esto. Y puede ser algo sencillo, no pasa nada, no lo sé. No, no soy bueno en esto o tengo otras cosas. Pero te ayudaré en otras, otras cosas. Entonces, yo creo que eso es muy importante, esta transparencia. Y yo digo, y en una empresa yo siempre me gusta ser brutalmente sincero. Yo creo que este es fundamental para los departamentos de personas y para los líderes de equipo también. Y ahora que nosotros. Uy, perdona, Dale, dale, dale, que dale. Ahora que nosotros estamos también construyendo nuestro pequeño equipo, ¿no? Estamos empezando a ser nuestros propios, bueno, nuestros proto líderes. Eh, mm -hmm. ¿Podrías recomendarnos algún, no sé, alguna lectura, alguna newsletter, algún podcast, etcétera, que nos ayude a, a dirigir mejor a personas? Hay muchísimos libros, pero. Yo, hay muchísimos libros y muchos podcasts, pero yo soy más fan de que puedas hablar con personas de tú a tú. Busca un referente, busca un mentor y habla con esa persona. Yo, para mí eso es súper, súper importante porque al final la literatura es buenísima. Puedes encontrar eh, y nos inundan constantemente de libros y de podcasts y de, y de lecturas, pero no hay nada como una conversación, ojos en los ojos. Tienes a alguien que admiras, contacta a esa persona y habla con esa persona. Yo siempre lo hago y a mí me ha funcionado súper bien. Y las personas son accesibles. No es tan difícil hablar con cualquier persona. Yo voy mucho a eventos, en los eventos encuentras muy fácilmente a una persona y... Um, y ahí, a partir de ahí, pues, he, he creado relaciones con muchísimos de ellos. ¿no? El evento no es para vender absolutamente nada. El evento es para crear relaciones futuras, ¿no? Es, al final, esa ignición, ese, ese clic inicial y has de aprovecharlo al máximo. Entonces, si tienes a alguien, mejor que leer los libros de alguien, es hablar con esa persona. Y eso para mí es, es mucho, de mucho más valor. Y el que quiera hablar conmigo y conocerme, podrá fácilmente encontrar mi móvil en internet y llamarme o escribirme un WhatsApp. Y yo estaré encantado de ayudar. Porque ahí también voy a conocer nuevas realidades y voy a poder nutrirme de esas personas. Qué bueno. Ojalá todo el mundo tuviese la actitud que tienes tú y, y, y pudiese compartir esos conocimientos con, con tanta, o sea, siendo tan genuino, ¿no? Eh, ¿quién, ¿Quién dirías que sería alguno de esos, de esos referentes, mentores en los que te has apoyado que, que quizá los conoce la audiencia o quizá no, ¿no? pero compártelo? Sí, mira. ¿no? Si, si, si de lo que hablamos es de, de personas y empresas con alma, por ejemplo, que es un concepto que me encanta... Eh, Jaume Gurt es una de esas personas, él eh, ha sido el líder, de, el, el CEO de Infojobs o el director de personas de Shipstead también y, y desarrolla mucho este concepto de empresas con alma que a mí me encanta, de hecho está buscando un listado real, verdadero, no comercial de empresas con alma y, eh, y es una persona con quien es eh, fantástico poder eh, hablar y, y que sabe mucho eh, también de transformación digital, de empresas digitales y con quien puedes aprender muchísimo. Y luego también eh, tuve el placer de trabajar con gente muy buena y ya lo he mencionado aquí antes también, el CEO de, de Cultra Timo Botefish, como emprendedor. Es una persona que yo admiro muchísimo y de quien he aprendido muchísimo también. Y una pregunta, ¿cómo has tenido que crecer tú a nivel personal a lo largo de tu carrera? ¿En qué te has apoyado para, aparte en personas, para desarrollarte y afrontar los retos que te, que te iban viniendo, ¿no? Me he apoyado por un lado en personas y por otro lado en mis fracasos. Es de lo que más he aprendido, de las personas y de los fracasos. Yo he sido despedido tres veces y, eh, y solo agradezco a, esas, a esa oportunidad porque eso me ha hecho mejor profesional. Al inicio te lo tomas personal y luego entiendes que es, hay una realidad, unos motivos ¿no? y que has de seguir adelante. Y es el consejo que doy a todas las personas que pierden el trabajo, porque es más común de lo que parece. No hay que avergonzarse de ello, hay que seguir adelante. Eh, yo he tenido fracasos en lo personal y en lo profesional y esos fracasos me han ayudado muchísimo. Es que no estamos acostumbrados o no somos enseñados a vivir con la frustración, pero la frustración forma parte del día a día. Entonces, ese es uno de los errores. Luego, otro tema a nivel de educación es que tampoco estamos acostumbrados ni formados a entender que está permitido fallar, ¿sabes? Y eh, porque si somos pequeños, yo tengo un peque de nueve meses... Si falla o si hace algo malo, ya le está diciendo no, no hagas eso. Y claro, eh, tenemos que entender que sí está permitido fallar, porque eso es lo que te va a permitir aprender y luego superar los siguientes obstáculos. Y crecer, sin ninguna ese duda. De, de aceptar los fallos, de permitir a las personas que se lancen eh, y, que, y que se peguen hostias, es muy importante también. Brutal, brutal. Vale, y nosotros solemos terminar con esta pregunta: ¿Cuáles son tus hábitos día a día? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que hace ti a los santos? Os podría decir: sí. tengo una vida perfecta, me despierto a las seis y media de la mañana. <ríe> Qué bueno, Porque... <ríe> siempre sale no, esto. Mis hábitos son pasármelo bien con la gente, disfrutar y puede ser en el trabajo también, ¿eh? Pero sí que es cierto que soy runner, hice ya ocho maratones y, no sé, más de 50, medio maratones y me ayuda mucho el deporte. Me gustaría hacer más deporte, pero a veces eh, el tiempo no me lo permite. Que es una mentira, porque si quisiera estaría corriendo en vez de hacer cualquier otra cosa, ¿no? Pero bueno, eh, el deporte yo creo que sí que es importante, mantener una vida sana, una alimentación también sana, que me encanta comer, de hecho corro para comer. Eh, y luego eh, disfrutar de los míos. Eso para mí es, es una afición, es una necesidad, disfrutar de los momentos en que estoy con mis padres, con mi pareja, con mi hijo, con mi abuela, eh, con mis amigos. Y eso para mí es importante, el momento sin móviles. Eso es muy importante. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con los dispositivos móviles y con las sí. pantallas porque nos están turbando la mente, nos están, no nos están permitiendo ver las cosas como son. O sea, si os tengo que dar un consejo es, a la que podáis, hoy o el día que sea, salid antes del trabajo, ir a ver el mar o ir a ver un, un jardín, ir a escuchar los pájaros, ir a ver gente, o sea, necesitamos más conexión, más contacto con las personas y más después de la pandemia, ¿vale? Es muy importante todo esto, respirar y darnos cuenta de que respiramos es fundamental para seguir adelante. Total, estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, mola mucho más ser eh, orientado al mundo real, creo que Javi también está súper dentro de esto, lo hemos hablado muchas veces y, y sí, es claro. un gran consejo, la verdad, es un gran consejo. Así que oye, Tiago, un placer tenerte con nosotros, Un placer. Ha sido una conversación no. espectacular, yo creo que mucha gente se va a beneficiar de todo lo que has comentado, nosotros Ojalá. los primeros <ríe> y, y nada, un, un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias a, a vosotros, mucho éxito para vuestro proyecto y a todos los que me han escuchado, ya sabéis, buscadme en LinkedIn, seguidme, preguntadme cosas y estaré encantado de poder ayudaros. Y bueno, por supuesto, si alguien quiere transformar su vida sí. en el mundo digital, el logo de Ironhack está claro que es, es líder en este sentido. Sí. Así no. que la... o sea, estaremos siempre aquí para aconsejar. Perfecto. Muchísimas gracias, Tiago. Nos vemos en la próxima. A vosotros. Un placer. Perfecto. Y a todos los que nos estáis escuchando, si habéis llegado hasta aquí, ha sido un placer teneros como audiencia. Eh, un abrazo a todos y nos vemos en la, en la próxima.